Horóscopo de Tauro para hoy, 18 de marzo de 2018. Sentirás algo de presión por parte de tus seres queridos en este día. La energía celestial creará disconformidad potencial alrededor de temas relacionados con la responsabilidad. Alguien necesitará de tu ayuda, mientras tú solo desearás descansar y pasar algo de tiempo a solas. Si le ayudas, intenta no hacerlo con mal humor.